Emilio Pérez, es arquitecto. ¿Está en directo? Ahora sí. Ahora sí. Pues, <risa> no vale. Bueno, <risa> bueno, estamos en directo. Eh, Emilio Pérez, es, es arquitecto. Eh, Emilio J, Bueno, preséntate tú mismo. ¿No es ¿Sí, Presente cada uno. Emilio J es arquitecto y está en la red. de Como, yo de las primeras personas que conocí. Yo primero entré en SYNC, allá eh, en la prehistoria, cuando empezaba. Y primero que conocí, digo, este chico parece relevante. Pues nada, me cogí a él y empecé, empecé a ver las cosas que iba diciendo la norma. Luego me dimos cuenta que nada, pero bueno, ya no había manera de ligarse. y. No había... Luego Ricardo Ricardo se dedica a los materiales de construcción. Eh, entonces, pues claro, no solo de técnicos vive la construcción, sino que evidentemente pues también necesitamos otra, otros, otros agentes que nos traigan los materiales, que nos construyan las casas, porque si nos tenemos que poner ladrillos, los arquitectos o los aparejadores lo tenemos claro. Por lo tanto es un aspecto importante también dentro de la, dentro del sitio de la construcción. Luego tenemos a Clara, Clara que le, le, le, la quiero un montón y que ha venido invitadísima, ella no tiene nada que ver con la construcción, pero sí que tiene que ver mucho con los tweets. Y yo creo que casi que te voy a presentar un poco. De... Vale. Luego, para que cuando diga yo digo, Así sabréis luego quién, quién es Clara, porque la verdad es que tiene mucho mucho que contarnos con respecto a las redes sociales. Y bueno, yo soy Enrique Alario, arquitecto técnico, y un poquito más que creo que todos me, me conocéis, así que poca presentación más. Eh, primero que nada os quiero comentar que tenemos el hashtag eh, Bricks and Tweets, comentándolo, todas las fotos que hagáis y todo eso, para que la gente pues, ella acabe viéndolo y que al próximo #BricksandTweets pues, podamos ser muchos más y que esto pues, realmente llegue, llegue a más gente. Segundo, estamos en un local que nos lo han prestado amablemente, Danubio Alameda, agradecemos a Jesús que, que nos haya prestado el local. Luego nos va una cena, nos una cena, que impresiona, sí. así que si alguien nos ha apuntado la cena y todavía quiere apuntarse, oye, estáis a tiempo, ¿eh? esto va a ser ya el corazón. Y nada, mientras tanto podéis ir pidiendo cervecita, podéis ir pidiendo lo que sea, para que no, no se os seque la boca, ¿eh? y así hacemos también un poquito de consumición. Y nada, eh, el evento va a consistir básicamente Objetivo número uno, que nos conozcamos. Objetivo número dos, vamos a hacer unas pequeñas charlitas eh, muy cortitas, porque tampoco queremos aburrir. Luego, pues eh, seguiremos conociéndonos hasta la hora de la cena, en la cena, y luego pues lo que venga. Así que si os parece, parece que arranquemos. ¿Queréis decir una cosa antes de presentación. Bueno, aparte, eh, aparte del hashtag, eh, yo he compartido ahora mismo el, el enlace al vídeo en directo si queréis repitearlo, queréis compartirlo. Luego esos vídeos, no sé si conocéis todo lo que es un Hanao con Google Plus. Me imagino que sí, ¿no? Sí, sí vale, no. se emite... Se emite... No, ah, no, no lo sé, no os conozco. Pues estas emisiones en directo luego se quedarán en el canal de YouTube y la podéis ver cuando queráis. Porque tanto gente como yo, él hace un programa de Hanao más de, más de enfocado a de la construcción, y yo llevo tres años haciendo programas junto con otras, empezamos con un podcast, sobre social media, entonces, pues, este, cosa en, en, información o lo que sea, podéis ver pues, ese tipo de tenemos bastante experiencia en el de los canales, no sé ni nada más, señora, para que se mueva, pues, <risa> la, la, la idea es moverse. Pues nada, si queréis empezamos, eh, nos cuenta primero Emilio unas cosillas, luego ya vamos contando contando el ¿vale? Emilio. Bueno, ah, eh. noches. Sí. Gracias por venir a este pequeño este evento eh, offline de Rique, bueno, del Ricardo y Mio. Bueno, me presento y soy MJT, me puedes ver en LinkedIn, Facebook, de Twitter, Instagram, bueno, y alguna red que que me he olvidado que existe. Yo empecé como muchos bueno con muchos tantos, en, en un momento de una inflexión de mi carrera no había nada, eh, estaba un poco perdido y digo, ¿qué hago? Y yo llevaba por varios pues, meses jugando al, al, al de la vida de Facebook, eh, me había he hecho una cuenta en Twitter y no me había sentido, y digo, bueno, empecé un poco eso. Empecé un poco a, a el.. Porque lo que estamos haciendo es estamos probando, porque al final todo es el primer error. Eh, al igual que Facebook, Twitter e Instagram, eh, un día se hace una cosa de la manera y el día siguiente te cambian porque se las traen. Me dicen, bueno, vale, eso a cambiar los protocolos. que ellos van, nosotros también, para cambiarlos, pues de colocarnos en la profesión. Entonces yo empecé pues, a festejarme a las redes sociales, me creé mis blogs. Yo eh, empecé creándome Estudio JP en mi nombre Pérez. Obvio, ¿no? Y digo, no. aquí tengo algo más. Entonces empecé a ir a eventos, networking, y conocí lo que era la práctica. Lo que era hacer marca con tu propia... Entonces ya creé lo que se, llamaba, lo que se llamó Espacio de Relación. Espacio de Relación hoy en día es mmm, lo que todo el mundo conoce como mi marca. Entonces yo con Espacio de Relación, eh, yo, eh, con mis inquietudes pues, sociales, medioambientales, pues, pues me creé mi, mi marca. Ahora, cuando quieras buscar esto, Pásale a la tele. Como todos es, los años de arquitectura, proviente, ¿no? eh, tienes tu AutoCAD, tu CIPE, tu impuesto, eh, vas por la mañana a la obra, por la tarde vuelves, eh, por todo al día, pero al final, ¿qué, ¿qué es lo que importa? El cliente. Entonces nos enfocamos más al cliente, intentamos estar más encima, eh, somos unos con ellos, somos al final, eh, aunque no lo sepas, somos sus amigos, somos sus compañeros, y también está en el pago importante que es la sostenibilidad. Entonces, pues eso el cliente enfocamos una, un tema de... compartir un compartimos ideas, compartimos... intentamos eh, estar abiertos. Eh, no, no intentamos no eh, ser claros, eh, porque al final, si no confía en ti, está el problema. Eh, entonces, queramos decir de protocolos, de trabajo con el cliente, charlas, ideas, enfocarles, eh, implica sobre todo el proceso, búsqueda de materiales, búsqueda de... Entonces, y al final, pues queramos un, un cliente, pues, con los trabajadores por el ticket, ya es lo mismo. En fin, es mientras la lo a la persona, siendo uno mismo el interlocutor con él. Sostenibilidad, eh, vista de manera un poco distinta a lo normal. Económica, porque el cliente no estamos para gastar dinero, estamos para que el producto sea efectivo. Social, porque ya es no, que hacemos capital. En fin, en con nuestros entornos próximos y bueno, me voy a inventar porque que es un no. esto se va a la mierda y hay que intentar poder. esto entonces totalmente eran mis mis premisas para poder empezar a trabajar en ese momento ¿qué pasa? que luego vas dándole vueltas al tema y que es un blog no. y quieras pues hablar a la gente de lo que haces el primer día le dices a la gente Estamos en la obra, vamos a limpiarlo. Esperar que el de se de detrás es complicado. Pero bueno, vamos haciendo, vamos intentando que la gente eh, explicarle cómo funciona en el día a día de un arquitecto básicamente, realmente hace su casa. Tío que técnico, nadie sabía lo que es un técnico, pero vamos a un poco a explicarles. Con la máquina, la carta, tantos metros, tantos golpes, aquí para tal pues bueno, estamos ahí con... y vamos a las personas que es el por qué sus casas no se caen, es importante. Una no, vez que este es... incluso está increíble, ¿no? Sí, bueno, hay Hay muchas personas que, que, que, que tienen una, una cierta fe a, a que su casa no se va a caer nunca y... Pero bueno, al final es un poco eh, darte a conocer y explicar a la gente Observa sí, que bueno yo también lo que más lo que más me he estado eh en... pero es que se me ha desloqueado el instalado y pues lo que estaba viendo en el iPad es que íbamos a poner unas proyecciones pero si sí nos han fastidiado el tema del proyecto, entonces hay que improvisar un poquito, eh. Me aparece un y se ve. Entonces. nos perdonan todo bien. Sí. <risa> para eso la. No, que, yo, te, te no? es un proyecto? Ahora, ahora ya no. Si Pero por ejemplo. Gracias. Bueno, pero para, para clara, no, sé que no, no, también, no, No, no. Por no, no, no, no, no. ejemplo, cosas como, por ejemplo, que estás en la obra, que te vas a marcar y que avanzas. Pues, poner, realmente la producción es. Siendo tú solo en el despacho, que tienes que ser efectivo. Mira, el tema es dar herramientas que sean de un iPad, de un móvil, que vas distribuyendo el mensaje a todas las redes, a todos tus perfilos. No menos, la idea de mía es de, yo como su, solo en el despacho, pues en realidad, o ser más efectivo en el despacho. Un poco el es que me ha ayudado. No, no, no. Lo que quieras decir, no. No, no, no, Pero, no, sé, 对, es que decir, no. no además, ¿sustado? es un poco ese tema de la creatividad, de que la gente te conozca, eh, dar confianza a la, a la gente, al cliente, que sepa que, la Oye, que mundo, el cliente, esto, todo, ween, todo el en ti. Oye, que se ha quedado el mundo. Eso es lo que vos lo en el cero, no al minuto 10. Sí. No, no, he no oh, perdona, perdona. Eh, bueno, el tema es eso, es un poco eh, el, eh, dar confianza al cliente con tu producto. Mostrarle eh, que el producto, que al final yo como arquitecto soy yo mismo, es que, que sepa que puede confiar en ti, que no le vas a dejar nunca en estacada y que todo lo que está ocurriendo en el, el trabajo, en la obra, es lo que pasa. Entonces, darle en todo momento. Además, con estas herramientas lo puedes ir haciendo incluso, sí, incluso claro, online, que antes no lo o sea, podías hacer. Estás haciendo algo en la casa. Con claro, estas herramienta lo, lo, que sí. es mismo, lo, que, lo que te escribe es que todo el tiempo que necesitas estar en el despacho con la obra, lo minimizas porque esto una vez estás... Es eso, es... No vemos, es... Reduce la las horas de despacho eh, cuando estás en el... menos un poco mi, mi, mi filosofía, mi despacho y mi vida. a... Hay más cosas que dan en el tintero, pero... Ahí, es una edición. <risa> bueno, y muchas gracias. Bueno, yo, yo soy Ricardo, ¿vale? Yo no os conozco a muchos, pero me, me alegra que hayáis venido tantos. Más que nada porque hace tres años en, en Twitter estábamos cinco, seis, Vale, no, no, había en el sector una cultura nuestro nuestro sector y más el del mundo de la construcción, no tanto a lo mejor, por el nivel profesional de natural, arquitecto, pues es muy de cariqueño y de una libreta de apuntar, ¿eh? De hecho, Vicente es de y es, es un proveedor, un proveedor nuestro, es, pues no entienden de este mundo, ¿no? Y entonces yo os quería preguntar, ¿lleváis mucho tiempo vosotros en redes sociales? Pregunto, le ¿eh? pregunto. Los que estáis aquí ahora mismo. Pues sí. ¿Tenéis, ¿Tenéis todos un Twitter? Sí, ¿no? ¿Facebook también? Google Plus también? ¿Cuántos tenéis un blog profesional? Eso está bien, por lo menos hay cuatro, ¿no? Es que saber cómo, el, el, el, cómo enfocaros en lo que quería contar, ¿no? Yo, pensar, yo, yo soy biólogo, ¿vale? no tengo nada que ver con el mundo de la construcción. Lo que pasa es que desde los 14 años mi padre pues, tenía un es pues, el arquitecto y tenía una empresa de reformas y llevo ligado desde los 14 años hasta ahora, con ladrillos, arena y todo esto. ¿no? Si os digo la verdad, cuando conocí a Enrique, pues eh, surgió el tema en la empresa en la que estoy aquí en Valencia, pues que se iba a hacer la página web nueva y decidimos hacer una tienda online. Yo les decía si estaban borrachos si estaban locos que iba a vender un ladrillo a través de una tienda online. Me equivoqué 100%, ¿vale? Tanto el blog como la tienda online funcionan como un tiro. Eso quiere decir que todos los servicios profesionales que podéis vosotros ofrecer, se pueden ofrecer a través de internet. Es una pantalla que va a llegar a un punto de gente. ¿Cómo lo haces? Pues al principio te equivocas. Querías etiquetar en fotos, hacer no sé qué, te toca aprender. Pues ya empiezas con un Paint, sigues con un GIMP y acabas siendo un experto en Photoshop. ¿eh? Pues todo eso, dice no, las redes sociales, esto es la maravilla, vas a vender un montón, una mierda. Eso no es verdad, ¿vale? Se puede hacer, pero cuesta muchísimo dinero. ¿Vale? Si no te cuesta dinero, y te lo haces tú, va a costar el dinero de tu servicio. ¿no? Nosotros, pues los cuatro que estamos aquí, muchas veces trabajaremos 14 horas al día. Y tienes que estar constantemente pensando a que si Google cambia el algoritmo, que se sale una red nueva... No sé, es un mundo apasionante, pero te tiene que gustar. Yo, en, en cursos que he dado para, para chicos que están empezando como community managers, la mayoría decían lo mismo, pues están Yo, eso no lo voy a hacer, pero tú, ¿tú qué, ¿qué te dice? Pues no sufre el silencio. <risa> ¿Sabes? Pero al final, todo esto llega a ser una conclusión: la pasta. ¿Cómo gano dinero? ¿Cómo monetizo esto que estoy haciendo? Si pensáis y si trabajáis para otro, yo os aporto mi experiencia. Y yo dice, no, yo voy a montar una tienda online, voy a montar un blog, voy a vender mis servicios profesionales y pasado mañana voy a ganar dinero. Sí, si sí, metes un millón de euros en algo, si cosas de estas, pues puede ser. Esto es una carrera de fondo, ¿vale? Vas aprendiendo conforme vas pegándote tortas por el camino. Entonces lo que os quería decir, yo, aparte, igual que dice Emilio, yo tengo, ahora mismo llevo cuatro blogs, ¿vale? El de la empresa, el de la empresa de mi hermano, el mío personal y otro de mi mujer. Si necesitáis cualquier información sobre social media, sobre, oye, ¿cómo se hace? En el blog mío lo podéis ver es en Ricardo.es, yo os invito a que, digamos, mi correo está abierto siempre para lo que necesitéis. ¿Vale? Yo, más que nada, la visión que os quería dar es de, de, de decir, esto es muy bonito y al final al cabo de, de dos años se monetiza y se gana dinero con internet, ya sea, ya sea tuyo propio o sea trabajando con una empresa, pero no hay que desanimarse. Yo, por ejemplo, ahora en la, con la empresa de mi hermano, yo creo que es la primera tienda online que vende servicios profesionales en España. Creo, ¿eh? Tú quieres comprar una un instalación de un calentador, la puedes comprar vía, vía web, con una tienda online. La compra, la contrata, va a mi hermano y no te gusta. Pues todo ese tipo de cosas, pues es ir haciéndola. ¿Cómo lo hace Enrique? Yo creo que Enrique es un ejemplo súper bueno de cómo un arquitecto debe hacerlo, un arquitecto, en su caso, un arquitecto técnico, cómo debe hacerlo en las redes sociales. ¿Eh? Arquitecto técnico, no, no, perdón. Yo creo que es un gran ejemplo porque además eh, yo tengo mucho contacto con, con arquitectos a, a nivel, sobre todo en la comunidad valenciana, y dicen, no, Enrique Alario, sí, el del de, de blog, el de los canaos, es, es, es una pasada, es una pasada. Y sobre todo, eh, lo que es más bonito de todo esto, de, es lo que acabamos de hacer ahora, pero sobre todo, yo tengo una duda, y precisamente ayer teníamos una bastante importante con bueno, un final de obra, yo cojo el teléfono y puedo llamar a Enrique, puedo llamar a Emilio. Es la colaboración. Las redes sociales y todo esto de los blogs, aparte de ganar dinero, es la colaboración que hacemos. Enrique, cuando hace una de sus obras, me llama a mí. Emilio, cuando hace una de sus obras, me llama a mí. Pero a mí si me hace un factor arquitecto, le voy a llamar a ellos. ¿Entendéis? Es generar valor entre nosotros, entre la comunidad. Si al final es todo esto, no somos ninguna competencia. Al contrario, si yo hablo... parece que Iberia? llamado Salvador, Bueno, son dos de las empresas más, más importantes de material de construcción y venta cerámica en la comunidad valenciana. Yo hablo con Fibel y los días, por el están del señor No hay ningún problema. Y oye, que ¿cómo no tienes un Fabi compuesto, que es un grupo corporativo. Ponte lo, haces esto, haces lo otro. No es una competencia. Al final nos tenemos que ayudar entre todos. Ellos tenemos un mercado, nosotros tenemos el nuestro. Y a lo mejor un día me hace falta hacer una obra en Madrid y te llamaré y diré, oye... Oye, que necesito ahí hacer no sé qué, que voy a mandar los materiales, o oye, mira, que tengo un problema ahí, que tengo que hacer y que tengo... Y un poco así, ¿no? Pues, echarse a la aventura, echar muchas horas y sobre todo que os guste, porque si no os gusta, esto es un infierno, ¿eh? <risa> esto es un infierno. Ya cuando te empiezas a meter en blog y en posicionar y que te venga tu jefe y te diga no, yo es que quiero que cada vez que ponga distribuidor de Prensa salí yo pues, vale, vale. vale, cuando salga MAPE también ¿no? y cuando salga TECA también salimos no, pero eso a haber algo, mañana eso puede estar. digo sí, mañana mañana o pasado o el año que viene ¿Eh? es, es, es importante sobre todo si lo hacéis al principio os, os equivocaréis pero leer mucho, sobre todo leo, leo, leo cuando, cuando creéis que lo habéis aprendido todo entonces Borráis, reseteáis y volvéis a la de a volver a la de a volver a la de a volver a la Sí, bueno, eso es otra historia. ¿eh? Cuando ya os metéis con el SEO y voy a posicionar mi web y que se haga la, la la semántica, o sea, es que ahora Google las ha dado por decir que la gente, como dice, pues no sé, pues voy a poner una. Eh, antes buscaban, se supone que la gente buscaba caldera, por ponerlo de centro, caldera de condensación. Ahora no, ahora la gente busca. ¿Qué tipo de caldera debo de, de instalar en mi vivienda? ¿No? Es una búsqueda más semántica, más social, más ¿no? eso es otro rollo que podríamos estar aquí. Y hay gente mucho más experta que yo para hablar, para hablar de este tipo de cosas. Yo lo único que os quería decir que eh, eh, hace tres años el que y yo nos conocimos a través de un programa de radio, de podcast además, que por eso luego yo hice el podcast y todo esto. Y no nos imaginábamos que llegaría la evolución de, de este sector a donde está llegando porque hay gente que luego claro, os lo enseñará, que se mueve muchísimo por redes sociales y hay mucha gente, aparte de minicundo, también, son electricistas, son, hay, hay muchísima gente que está ganando dinero y se... Oye, la pérdida que ha tenido con los clientes que iban antes a su estudio o iban antes a su tienda pues la ha generado a través de internet y las redes sociales, ¿vale? Pero vuelvo a insistir, esto no es sencillo, cuesta mucho y son muchas horas, pero bueno, es súper bonito, para podernos reunir aquí todos, hace 10 años, esto no, no, no lo habíamos podido hacer en la vida. No, no existían los medios para poder reunir a gente del sector de la construcción en de este tipo. Me callo ya que estoy hablando es mucho, ¿no? ¿no? No, no, no. Tanto. Yo, en cuanto los vea Luis, hace... sí. ya... No, ahora, ahora hablará claro. Y ya os dejó fritos. De es, es más guapa que yo. <risa> Y os explicará un poquito porque ella sí que es una crack de esto de las redes sociales, sobre todo Twitter. Es verdad. Hace una chavalla. No, hombre, sí, no, no. No nos venimos a llevarte la foto, no es Bueno, pues ahora os paso con Enrique, que sí que lo conocéis todos. El arquitecto, mal hecho Bueno, buenas noches. Yo, la verdad es que iba a empezar preguntando ¿quién tiene Twitter? ¿quién tiene Facebook? claro, ha llegado Ricardo y me ha chafado. Total que la segunda, vosotros todos tenéis el Twitter, tenéis el Facebook, todos estáis metidos porque evidentemente se habéis llegado aquí es porque estáis metidos un poquito en el mundillo. Pero vosotros os habéis planteado por qué estáis en las redes sociales, ¿Qué, qué, ¿cuál es el objetivo que queréis sacarle a las redes sociales? ¿Lo habéis planteado profesionalmente o habéis entrado de manera personal y luego le estáis encontrando la aplicación, a, estáis encontrando la aplicación profesional o, o de qué manera? ¿No? Sé que muchos, pues sí que lo empezasteis un poquito jugueteando, como os ha comentado Ricardo, luego pues poquito a poquito, pues como me ha pasado a mí también, poquito a poquito, pues se nos ha ido viendo y se nos ha ido viendo y resulta que sí que le hemos sacado una utilidad profesional al tema, ¿no? Al final yo, por ejemplo, casi todos los encargos que me llegan, pues me llegan a través de mi blog. Muchos de los amigos que conozco ahora, todos los que os conozco aquí, os pues, conozco a través de las redes sociales, por lo tanto, algo conseguido, ¿no? Para aquello que desde hace unos años jugueteando, pues al final me está trayendo unos... Uno, un feedback que, que me está gustando un montón. Entonces, yo lo que quería contar, lo primero que, que creo que buscaba yo cuando entré en las redes sociales, que entré también en un momento en el que, acababa acababa acaba caer aquí qué hago, no nos estamos, no me están llamando a casa, Como, hace cuatro días me sentaba en mi despacho y todos los días me llamaban para que se hiciera un proyectito, para que se hiciera una obra, para cualquier cosa. Pero luego la cosa pues, cambió, de repente se paró, aquí no me llama nadie, qué hacemos, entonces claro, yo busqué alguna manera en la que pudiera... Mostrarme, y lo primero que pensaba, lo primero, voy a hacer una web. No sabía ni cómo hacer una web, no tenía dinero, ni tenía nada de nada. Total, que comencé a ver programas, tal, me empecé el blog, y poquito a poco me fue. ¿Qué buscaba al final? Lo que buscaba era visibilidad. Creo que es lo, lo que... Una de las cosas que más nos puede aportar eh, este tema de las redes sociales es la visibilidad. Podemos mostrar nuestro trabajo, ¿eh? podemos decir lo buenos que somos. Podemos eh, hacer llegar a muchísima gente cuál es nuestra manera de trabajar, cuáles son nuestras inquietudes, ¿Cómo, cómo tratamos a nuestros clientes, entonces eso al final se está convirtiendo en el boca a boca, antes el boca a boca era de vecina a vecina, del rellano, yo tengo una ahorita, pues a mí me la ha he hecho fulanito, y se, se llevaba un poquito, muy en cercanía, pero ahora no, ahora, ahora tenemos las redes sociales y el otro día, por ejemplo, no sé si conocéis eh, cosas de arquitectos o cuadratura arquitectos, bueno, yo tengo contacto con ellos, pues el otro día me llamaron, oye mira, que no tengo un cliente, por Valencia, que me está pidiendo, ¿te interesa? Pues mira, ves ya, ya no es el, el vecino a vecino, sino que incluso entre comunidades, ha animado, cualquiera de vosotros que habéis venido de fuera, puede llegar a haber un, un, unas sinergias entre gente que no está tan cercana, sino que a través de las redes sociales pues hemos dado a conocer nuestro, nuestro trabajo, hemos hecho ver que somos buenos o, o nos hemos engañado, no puede ser, y, y a partir de eso pues nos pueden llegar a otras personas, que al fin y al cabo es el objetivo... Eh, último, de estar de manera profesional dentro de las redes sociales. Como yo a tener una presentación, tengo aquí la chuleta, me a hacer <risa> Al final también, eh, mucha gente cuando yo entro en este tipo de cosas me dicen es que las redes sociales, al final la gente lo que hace es estar metidos metido en un años, sí. se quedan delante de la pantalla, no conocen a nadie, toda la gente que conoce es eh, a través de una pantallita que no hay contacto físico, tal. Por ejemplo, estamos aquí todos porque tenemos contacto en redes sociales, ¿no? Entonces... Ese mito está totalmente roto de, desde el primer momento, porque yo muchos de los amigos que tengo, muchos de vosotros, muchos de ellos, gente que ni siquiera podría alcanzar a pensar que de manera de tú a tú, sin el contacto en las redes sociales, no podía haber conocido. Yo no de Codernatural Arquitectos, por ejemplo, que son gente que tiene montones de visitas que yo los conocía y resulta que los trato de tú a tú, gracias a las redes sociales. Hay mucha gente que teníamos aquí puesta en un altar pero los tratas por Twitter y son tu amigo, son tu museo, y puedes llegar a conocerlos en eventos de este tipo. Y cuando habéis entrado a alguno de vosotros que no nos conocíamos personalmente, ostras, pues mira, pues eres, yo contigo tuiteándome dos años, pues eres como de la familia ya, ¿no? Entonces esa cercanía también es una cosa que, que, que es de lo que más me gusta de, las, de este tema de las redes sociales. Entonces, claro, que no se consigue que tengamos esa cercanía, al final consigues sinergias. Lo ha comentado Ricardo. Si Ricardo necesita un arquitecto, pues llamará ah, a Emilio, posiblemente. O me llamará a mí, si tiene un aparejador, o cualquiera de vosotros, si, tenéis, si necesitáis a alguno que tenéis en vuestras redes sociales, pues lo primero que vais a hacer va a ser contactar con ellos. O incluso vuestro propio boca a boca, cuando alguien nos pregunte, ¿conoces algún arquitecto en Correquena? Eh, pues vais a llamar a Rubén, porque resulta que me, me voy tuteando con él desde hace un montón de tiempo. Y eso también es una cosa, una ventaja que nos da las redes sociales. Luego, más cosas que podemos conseguir hombre, pues al fin y al cabo, quien queremos que nos que nos encuentre son los clientes. Al final lo que queremos es que cuando un cliente necesita hacer una obra, pues nos encuentra a nosotros. Entonces, a través de las redes sociales, a través de los blogs, a través de lo que nosotros decimos, de lo que nosotros compartimos, de lo que nosotros hablamos, pues va a ser lo que nos defina dentro de este mundo digital, y cuando alguien busque ese contenido, se trata de que ese cliente que busca reforma de vivienda en Valencia, oye, pues mira, fíjate, aparezco yo por ahí. Pues esa es una de las ventajas también que vamos a poder conseguir trabajándolo mucho, no desde la noche a la mañana, pero, pero también se puede conseguir eh, trabajándolo y teniendo una estrategia. ¡Ostras, estrategia! Palabra clave. Si entramos aquí como un elefante en una cacharrería, lo único que vamos a conseguir es perder muchísimo tiempo, estar tuteando todo el día, diciendo chorradas, ah, jiji, jaja, chistes, tantos cuantos, pero si de verdad queremos sacar un rendimiento profesional a todos estos temas, tenemos que tener una estrategia, tenemos que saber a quién queremos llegar, qué servicio queremos vender, no podemos de repente entrar en redes sociales y decir yo quiero vender proyectos, quiero vender obras, quiero vender materiales, quiero vender estudios de seguridad, quiero venderlo todo y que me encuentren por todo, es olvidar, eso es imposible, tenéis que seguir una estrategia, tienes que decir vale, pues ahora voy a ir a por los administradores de fincas porque quiero hacer reformas de fachada, o sea, ¿no? es la única obra que se hace, pero bueno, entonces, pues oye, pues a por ellos, voy a hacer artículos en el blog que hablen de reparación de fachadas, voy a hablar de materiales de reparación de fachadas, voy a intentar buscar eh, contactos que tengan relación con eh, administradores de fincas, voy a buscar sitios donde pueda encontrar eh, presidente de finca, voy, voy a ir metiéndome en ese, en ese sector hasta que ya se me conozca, hasta que se me reconozca, más que conozca, hasta que se me reconozca, porque vean que yo lo hago bien, que trato bien a los clientes con los que comparto, que las obras que comparto, porque yo por ejemplo he hecho una reforma de vivienda, una reforma de fachada, y cada vez que iba, pues una fotito, mirar que bien está quedando esto, tal, eso pues también me ha recortado alguna otra hormita, gracias a que algún administrador, pues ha llegado a eso, y cuando ha tenido un encargo de ese tipo, pues me ha contactado, oye, pues ya tengo ese sector cogido, voy a voy a ampliar la estrategia, cuando ya tengo centrado, ahora me voy a hacer reparaciones de vivienda, pues, empiezo otra vez lo mismo, voy a hacer una obra, voy a hacer fotos, voy a poner artículos en el blog, de manera que nos vaya posicionando, lo que no podemos ir es abarcarlo todo, eso, es inviable, es inviable, nos va a hacer perder tiempo, y lo único que va a conseguir es que, dentro de seis meses, tenemos estoy hasta las narices del Facebook, estoy hasta las narices del Twitter, esto no me trae más que chistes y no me está reportando nada profesional. Así que eh, aquí me voy a quedar si de verdad queréis hacer un uso profesional de todo este tipo de cosas, y os aseguro que trae resultados. Primero que nada, sentaros, ved a dónde queréis llegar, haceros una estrategia, y a por ella. Y ya está. Y ahora voy a dejar ya con, con Clara, que antes me ha presentado. Clara no tiene nada que ver con la construcción. ¿sí? Bueno, sí que tiene que ver, tiene que ver que con nos conoce nosotros. Pero sí. creo que que creo un poco más, o o más y que sí. vive en una casa. No o se ha reformado no la casa. O sea, no, no, no. no, no es que, llamar, ¿eh? Estamos creando que sea reforme para pegarnos entre nosotros a ver quién hace la reforma. Eh, no, Clara es, Clara es profesional del sector de la comunicación. Ella, pues eh, el tema de Twitter, el tema de Instagram, lo domina Ella es la organizadora, sí, es, una las, es una de las organizadoras de los Twitter Awards es un evento que se ¿sí, hace tres años. Sí. Hace tres Ahora no años. Eso. Ahora no lo No pues, lo, lo voy a contar mucho. Solo que es si el evento por un no más en España de, de Twitter y como esto era BRICS, Aquí tenemos los BRICS y aquí tenemos el Twitter. Pues nos pues va, va a hablar pero de manera profesional. Porque nosotros somos de oídas pero esta mujer sabe de qué habla. Así que pues, no. os dejo con Clara. Venga, va. Y ahora realmente ya, Enrique ahí está diciendo, bueno, ahora viene la profesional, claro, la has contado todo muy bien y ahora poco tengo que contar ya. Vez, la, la pregunta de, ¿cuántos tienes en Twitter? ¿No las has chafado? No las has chafado. No, Entonces no, ya es, voy. Eso lo, Luego chau, yo te he chafado Ya, exacto, pues, ya, bueno, mira, cierro el ordenador, ya no tengo, tengo poco que contar. Pero bueno, yo estoy encantado, os quiero agradecer que me hayáis invitado, porque realmente es la, la primera quedada offline. ¿no? La primera quedada offline del sector de las restricciones. Sí. Y esto realmente en redes sociales es muy grande. Y os, os tengo que felicitar por lograr gente que viene de Madrid, gente que ha venido también de, de, Barcelona, de, Barcelona. de Barcelona. Eso es muy importante. Los Twitch Awards empezaron así. Y bueno, Ricardo estuvo el muy primer bien. año. Yo voy pasando rápido, lo veis bien. Tampoco es nada del otro mundo. Me sirve más a mí de guía que. La próxima goremos. vez habrá proyectores, lo prometen. Es el siguiente paso. El siguiente eso paso es un patrocinador exacto, que nos salga al proyecto. También es. si quiere patrocinar. Ahí, nos no, no, no, hablamos los al fondo. ¿Dos proyectores no, o dos patrocinadores? <risa> no. los, <risa> bueno, bueno. Los, los Twitch Awards empezaron hace tres años y empezaron realmente como, como esto. Empezaron en Twitter por una chica que es la CEO de los Twitch Awards que se le ocurrió en eh, 22 días organizar los premios, los primeros premios de Twitter que no, no existían en España. Eh, se puso en contacto con José Mirguiz, que tú uh, lo sí, conoces sí. y alguna mujer también lo conoce, de Cádiz y luego se pusieron en contacto conmigo. En 22 días lo organizamos aquí en Valencia, no nos conocíamos personalmente, nos conocimos en mi casa que en aquel momento era la Twitterras, eh, todo, todo gira siempre en a las redes sociales, sí, todo, todo Twitter, y lo que sea. Lo montamos en 22 días como cierre de unas jornadas que habían culturales. Tuvo, realmente éramos cuatro gatos allí, porque éramos muy poquitos, en un sitio muy raro que realmente ya no, ni nos acordamos de cómo llegar. Pero en Twitter tuvo mucha repercusión en redes sociales, entonces nos animó a... Además se metió por medio, quien fue marketing directo, que metió caña, sí. mucha difusión. Sí. A, a, a la cosa. Entonces fuimos prendiendo ese día y, y bueno, nos animó para hacer el siguiente año. ¿Qué íbamos a hacer? Realmente no lo sabíamos, porque en 22 días pues trabajamos con un poco trabajar ellos también, a través de Google Plus, de Twitter, compartiendo unos documentos sin conocernos, uno de Cádiz, otra de Madrid o de Valencia y el año pasado hicimos el salto, lo hicimos en Madrid, en el edificio Telefónica en La Gambia. El año pasado ya fue, la verdad es que fue increíble, ya entramos patrocinadores, tuvimos dos días con charlas, con premios, eran 31 premios, y vinieron la mayoría de premiados con gente como Gaby Castellanos, que tiene mucho peso en redes sociales, y realmente cuando haces unos premios con 31 categorías y vienen la mayoría de los premiados, cuando levantas la cabeza del ordenador y registras. Cuidado, que lo que, que estamos haciendo algo que, que a la gente le, le gusta, que es un poco lo que va a pasar con esto. <susurra> eh, pues. y, y este año pues, lo hemos hecho otra vez en Madrid, los tienes callado. Podéis ver el vídeo porque la verdad es que el vídeo nos ha quedado bastante sí. en Y ya este año nos pues, ha venido gente como Risto Mejide, por ejemplo, que fue premiado, como Carmelo Man, como más de Colorín y de Celebrities. Y realmente es gente muy twittera porque bueno, le ponemos la etiqueta de prensa rosa, pero es gente muy tuitera que tiene mucha, que tiene mucha, que tiene mucha gente detrás y que además solo se mueve si le paga. Y nosotros, esto los fichabos es totalmente colaborativo, no hay dinero, no cobramos y no podemos pagar porque no tenemos dinero. Entonces, la gente viene porque quiere y es muy grande llenar el cine callado con gente que viene porque como ha pasado aquí, porque se quiere conocer, porque estamos hablando a lo mejor ya tres años por Twitter y necesitas tocarte, darte un abrazo y ponerte cara. Y de repente gente como Carmen Milomana, que lo que, que, que vale fotocol en fotocol, porque es su trabajo, vino de una charla se, y además se fue, se cambió para la gala y vino a la gala como toca Carmen Lomana, al nivel de Carmen Lomana, y se prestó a estar de Celebrity, como el que ganó el Twitch Celebrity. Entonces, realmente sorprendente organizar algo de cuatro personas a que, que crezca de esa de esa manera. Vinieron gente, además lo montamos, como yo creo que en un MBA os dirían no montar como evento. Dijimos, o sea, es el anti, el, todo el contrario, o sea, como al anti-evento. Porque surgió como surgió en 22 días, realmente no pensamos, hicimos una estrategia, que os estaba antes hablando, de que es muy importante, no dijimos, bueno, no planeamos nada, era de el, en España no hay nadie que lo hace, queremos hacerlo, vamos a montarlo, lo montamos y ya está. Es el proceso que seguimos. Es verdad que eso fue el primero, ahora ya vamos puliendo, pero vamos puliendo poco a poco. Con cosas como, por ejemplo, pues las votaciones siempre cuestan mucho, este año hemos ido ante notario, porque hay gente que, bueno, que, que quiere cons conseguir un premio a toda costa, entonces tenemos que ir ante notario, tenemos que certificar que lo que hacemos está votado, todo ese rollo. Pero son ya pequeñas cosas, el primer año fue un poco antitún y salió muy bien, y salió muy bien porque la gente de Twitter mola mucho realmente, porque... Los Twitteros son los que hicisteis grandes eventos. Este evento es el primer evento que hubiera venido nadie, pues hubiera quedado en. Bueno, pues una prueba, ya está. A mí, perdona que te a mí me tiene alucinado, porque yo estuve en el primer evento y estamos más o menos el rato que estuve yo, la gente que estamos aquí, hasta llegar a conseguir esta crack, para que vaya Carmen Romana, Restorequide, a Madrid. Yo no me creía, el día que me lo dijiste yo, a Madrid, Madrid, ¿qué va a hacer yo en Madrid? Es, es una. ¿Cómo de igual. Sí, sí, además es un equipo. Bueno, son gente para seguir, para ver lo que hacen y aplicar lo que todo no se puede aplicar al final. ¿eh? Claro, todo, todo <risa> se puede probar, pero realmente eso no dejamos de ser cuatro personas con un evento y con una idea en común que nos hemos puesto a trabajar, lo hemos sacado adelante realmente para, para este año. Empezamos en febrero. Twitter, Twitter oficialmente vino el año pasado a dar una ponencia que nosotros pensamos que vino a espiar un poco de esto estos, están usando mi pajarito, mi Larry, mm. mi tal, porque lo están usando, vinieron, les gustó mucho y este año nos invitaron a ir a la a las oficinas de Twitter, a presentar el proyecto de este año, luego hicimos la academia, de, con académicos para los Twitch Awards, bueno, Hemos ido creciendo pero realmente poco a poco y este año hemos tenido gente muy importante como el que habló, el que le abrió la cuenta al Papa por primera vez, al de ahora no, al anterior, al Benito XVI. y tuvimos a gente como Minipan, que es un caso que ya lo conocéis, como algunos, seguro que muchos de vosotros lo conoceréis que por eso os he contado primero el, el, el tema de los Twitch Awards. Minipan que su comer presenta que es un albañil de león. No sé si alguno, lo seguís, los de. Yo, sigo bastante. yo sé que Ricardo, porque me ha dicho sí, sí, y los, sí los que estamos un sí, poco metidos. Sí, sí. Fue una de las ponencias que, que más me gustó. Sí, era gustó vi el o sea, Estuvo, verdad, estuvo, estuvo, sí, estuvo, sí, estuvo muy bien. Y él vino a contar su caso realmente, bueno, es un albañil de León que empezó a investigar en esto de las redes sociales. Lo primero que hizo fue averiguar cómo subir una foto desde su móvil, que él lo llama normalito, que sería un móvil normal, porque podemos tener todos, o el posavasos de marcos, pues, o otras de esas. Oh. Tenía que salir porque me estaba criticando todo el rato, pero tenía que mencionar. Ahora me va a hacer las fotos a contrapicado para salir enorme, ya lo sé, pero bueno. Entonces lo primero que hizo fue aprender cómo, cómo subir una foto. Y hacía fotos de las obras como, como podéis hacer. Os podría haber puesto de ejemplo realmente a cualquiera de vosotros. Luego, bueno, él se dio cuenta que podía hacer fotos donde de, de sitios sí. de donde nadie más podemos estar como por ejemplo el tejado como la foto que subiste en no acuerdo una vez de la terraza de Amado salvador que me encantó porque yo vivo enfrente, de, me hubiera encantado estar ahí en ese momento y solo vosotros podéis hacer ese tipo de fotos entonces a partir de ahí realmente cuando tú contratas a un arquitecto un arquitecto técnico a alguien que te vaya a hacer una reforma es, yo considero que es muy de fe, es como el médico de bueno yo te me fío de ti te dejo mi casa en mis manos toma las llaves y, y a ver lo que me vas a hacer entonces lo que estamos contando ellos es, es lo que un poco eh, él puso en práctica. Eh. Te voy a hacer foto de cómo tenías, por ejemplo, en este caso el tejado, el proceso de paso a paso de lo que estoy haciendo y cómo se te va a quedar. Porque, vale, yo me fío de que tú me lo has arreglado, pero yo no lo voy a saber nunca. Y aunque suba a verlo, no me voy a enterar. De esta manera tú le estás dando muchísima más información al cliente de lo que antes tenía. También es verdad que el cliente ahora ha cambiado, porque a lo mejor mi abuela, por ejemplo, no querría ver la foto del tejado, pero yo sí porque... Estamos en la era ahora de, de ver claro, todo, y yo necesito ver en Instagram cómo ha quedado mi tejado, que era muy bonito, Le pongo un pito y lo subo y lo comparto. Entonces, tenemos esa necesidad, aparte de, que, de saber que no se me va a caer el techo y tener esa fe ciega y que la casa tiene que aguantar. Luego hizo un blog. Yo creo que el blog es muy importante. Bueno, a vosotros trae. A ti te ha traído trabajo porque nos lo hemos hablado alguna vez. A partir de ahí, él hizo un blog con las imágenes que tenía y la información que ya tenéis y, y la noción de vuestro trabajo que sabéis de sobra. Y luego hizo tutoriales en YouTube, como por ejemplo, cómo se pone canalón de aluminio en León. Eso él lo cuida muchísimo para que la búsqueda La que de León, Albañil y te sale por todos los medios. Pero, entonces, ¿también Exacto, también. Entonces, él empezó a hacer eh, vídeos de YouTube y luego eh, decidió hacer, publicar un manual que es gratis con Google. La misma información que tenía en el blog, las mismas fotos que tenías y, lo, y los mismos tutoriales que hacía realmente por lo uso un poco en, en papel, es verdad que son horas de trabajo, o sea, aquí lo estamos contando rápido, ¿no? Sí, <risa> yo tengo libros en Google. Pues. <risa> ah, pues pasaron los enlaces, ahora los comparten. Sí, sí, son de vuestro Es el blog, ¿no? del blog. Ah. de, de mío. Ah, de tuyo, que pues entonces. Por eso cuesta hacer el blog en el libro. Bueno, pero cuesta hacer las horas del blog. Hombre, de las, las horas, horas del... del blog, sí, es, claro, es, es del, un año de trabajo. Del... Yo, por ejemplo, los, los que tengo editados son dos. Son del año 2011 y del 2012. El año completo del blog, pues todo es un libro editado pero lo podemos. Hacer. Y no lo compro el papel porque como antes de morir te tienes que escribir un libro. Pues ¿Y ya ya que se ve bien estaba... este, falta el árbol que seguro. Ya ha plantado, planta, ya ha plantado. Lo que tenía lo que hacer yo lo he hecho. Bueno, no te has editar, tampoco. Lo que, lo que cuesta es hacer todo el año el que de, de blog, de trabajo, de pues, los tutoriales en YouTube, de dedicarle un tiempo diario mínimo. O sea, no es una cuestión de una vez a la semana ponerle a hacer cosas. Entonces él se dio cuenta que con todo lo que estaba haciendo en Google, lo buscaras como buscaras, pues si ponías Obras León, eh, Canalón León, Impermeabilización, todos estos enlaces son suyos. Su blog personal, el blog de trabajo, el Facebook del trabajo y luego en... Mil anuncios, que además es gratis, también salen. O sea, en la primera página de Google, si tú... Vale. Esta es la que meté en la búsqueda de, de algo de León. Entonces, yo, porque no vivo allí? Pero si viviera ahí, ahí, era el primero que le llamo, porque no conozco a nadie más y ahí lo conozco y si lleva tanto tiempo y no he oído nada negativo en redes, pues me fío de él y, ¿por qué no? Pues lo voy a llamar a él, sin duda. Es que y de premio. ¿Eh? Y de premio. ¿De acuerdo? ¿Tiene premio o no tuvo charla? Es un buen premio, ¿eh? Es una buena idea. Tuvo charla, a lo mejor el año que viene. Es una buena idea. No, pero es que ahora que estamos todos aquí, bueno, todos sigue? ¿Sigo? sí. No, pero ya que está aquí, la organizadora es tu tenemos que ver si crean ya el tweet de la construcción, que alguno lo puede llevar. Estaría muy bien, estaría muy bien. Hombre, que ya han dicho ellos, tenemos que trabajar. Pues ahora lo decimos con el cartel que tu tamaño nos va muy bien, TAU 2013, que a vos pues ahora lo, ahora lo proponemos yo en Twitter la, puta, la tiene que estar vale ah. la gente viene a la ¿No? ojo que tenemos que enchufe <risa> sí. entonces al final lo que hace este, este chico y lo que estamos haciendo todos es crear comunidad y para qué sirve la comunidad pues por ejemplo le robaron la furgoneta fue a llevarse un avión no tenía la furgoneta con la que trabaja eh, fue a la policía puso la denuncia y lo publicó, a la vez que ponía la denuncia la publicó en Facebook. Y en menos de tres horas encontró la furgoneta y volvió a la policía y no molestéis que encontró la, la, la furgoneta y salió en todos los periódicos de un leones encuentra, eh, un leones recupera por Facebook la furgoneta que le, había, que le habían robado. Las redes sociales localizan antes que la policía una furgoneta robada en la capital de la Pero realmente te trae trabajo, te soluciona problemas y, y es yo creo que es fundamental hoy en día hoy en día estar. Realmente no hay empresa que se pueda permitir, ni empresa, y menos los que somos autónomos, no estar en redes sociales. Tenemos que tener identidad digital ya, porque aunque no estemos, de manera activa, ya estamos. Es decir, seguro que si cualquiera de vosotros que no tenga, que no tenga redes, os buscáis en Google, vais a estar. Y, seguro, y será porque alguno, a lo mejor, hoy por ejemplo, os nombramos, porque estamos en Twitch con fulanito. Si no, ten, no tenéis perfil en redes, nosotros ya os hemos nombrado. Entonces tenéis que estar de manera de manera activa totalmente. Sí, por lo menos que esté controlado. Lo importante es estar controlado. Exacto. Hoy me han llamado de... No puedo decir, ahora eh, entrará en colapso, pero no puedo contar más. Pero me han llamado de... Oye, tenemos que parar y médico también a temas de comunicación con su teoría política y tal. Hay que parar la información que están diciendo en redes sociales de un político, que no es español. No os preocupéis. No, no es español. ¿Tiene perfiles en redes sociales? No. Pues lo vamos a tener muy, muy, complicado. muy complicado y estamos pensando qué hacer, pero hay que estar. De hecho, también te, no puedes controlar lo que la gente dice, pero si tú das tu voz y das tu opinión, la gente con, pues, contrarresta y, y puede creerse que se cree, puede ver que se cree y que, y que no. Si solo está la opinión de la gente y no está la tuya, ahí no puede ser. Y ya no hablando de opinión, hablando de trabajo, de lo que nos interesa, de cómo conseguir. un cliente que habéis tenido algún problema con él? Y que tiene una, una red potente en redes sociales. Si tú no la tienes también, te puede hacer un distrojo impresionante. Que no sea culpa tuya, a lo mejor el cliente no te paga y no le firmáis el final de obra. ¿eh? El cliente te da por poner en, la, en redes sociales que es que este el arquitecto no sé qué, no fíes de él. Que tienes que poder contrarrestar todas esas críticas. Si no tienes una identidad digital, pues es muy complicado. Antes, os traigo esto, no sé si Marcos, ¿tú me haces esta foto? No lo lejos Bueno, todo te la paso. Por eso tiene un móvil tan grande, como los teléfonos de los abuelos. Ahora o pantalla o prismáticos para todos. Bueno, simplemente este es el proceso que se sirve, que se hace cuando vamos a comer a un restaurante. Pero pasa lo mismo, Os voy a contar el de restaurante y luego vamos a ver, el, por ejemplo, el caso de las la reformas. Eh, antes en los 90 o en el 2000 incluso cuando queríamos ir a un restaurante teníamos hambre bajábamos al restaurante que teníamos debajo de casa comíamos y nos íbamos ¿Ahora qué hacemos? Ahora si yo quiero ir a un restaurante primero voy a decir en Twitter, tengo hambre ¿A dónde puedo, dónde puedo ir a comer? Y entonces seguro que me sale Marcos con, ah, la nube a la meda no lo dudes, el menú es este con la foto de la tarta Pues... Entonces, yo me voy a fiar más de lo que me diga Marcos, porque sé que no te come, se come bien, o de lo que me diga amigo, de lo que me diga Enrique, que de un páginas amarillas que, bueno, ya... No, no sé, es boca boca al final. En ese proceso, en ese periodo de tiempo en el que yo decido, en el que yo sé que tengo hambre y que estoy decidiendo a dónde quiero ir a comer, es donde el restaurante tiene que estar. Si yo me voy a hacer una reforma yo, si estoy en casa pensando, voy a tirar esta pared abajo, lo primero que voy a hacer es escribir en Twitter, pensando en reforma, y seguro. Ya sé que me van a saltar tres, pues si estás pensando en reforma, tienes que hacerte reforma, no sé quién, tienes que comprar el, el plato de ducha y no sé dónde y tal. Pues es, es lo que, en, ese, en ese momento es donde vosotros tenéis que estar. Y tenéis que estar de manera activa, no solo meterme la puñal o spam, sino yo sé que lo que me diga Ricardo yo me fío. Igual que cuando necesite palés, necesito palés para hacer un sofá. ¿Hemos hecho? Pues yo Exacto, exacto. Entonces fui, tal vez, palés... No, y de las, no sé, 10 palés por lo menos, lo sí. yo lo pregunto en Twitter, lanzo en Twitter necesito palés y enseguida ya, ya tengo palés, ven cuando quiera, voy con un coche grande y me a los palés. tema bello y además, por eso no <risa> es cuadradito de hacer a Entonces para eso es lo, para lo, que, lo que nos sirve en las redes sociales, para estar en ese momento, yo voy al restaurante, ¿qué hago? Pido la carta Así. primero lo miro en, en Yelp o en Foursquare, qué platos, la gente qué platos más les gusta, y entonces a partir de ahí yo voy a pedir. Pues eh, la ensalada o la tarta de queso recomendable, las hamburguesas, las hamburguesas o tal. Voy a pedir eso, le voy a hacer una foto, lo voy a compartir en Instagram y voy a decir dónde estoy comiendo. Y luego, si no, eh, si no me gusta, es lo que decía Ricardo, si yo salgo insatisfecha de un restaurante, lo primero que voy a hacer cuando salga por la puerta es vaya sitio, no me ha gustado, me ha atendido mal o el plato estaba frío. Si en ese momento el restaurante no está en redes sociales y se va a crear una rueda de, pues yo también fui, pues no me gustó, si en ese momento en cambio sí que está, me va a decir, no te ha gustado, vuelve o ven mañana con tus amigos, en un momento pues porque estaba fuera, porque el cocinero, lo que sea. Y, me sol y lo solucionas y callas la rueda y la paras en, en, en un momento. En vuestro caso pasa lo mismo, si yo, pues eso, eh, tiro una pared y me hacéis un salón estupendo, voy a subir una foto y voy a decir, fulanito me ha hecho esta reforma en muy poco tiempo, en tal". Y de ahí va a salir pues, gente que os va a llamar para os va a llamar para pedir presupuesto, os vais a poder ir haciendo pues, un poco la comunidad de la que estábamos hablando. ¿Tenéis que estar en todas las redes? Yo considero que no, hay gente que es ansiosa de estar en todas las redes, yo creo que no. Para mí, esto es un muy personal totalmente, para mí, Facebook es lo que antes era la web, pero un poco nos no vendrá la web, ahora lo podemos debatir, pero es, mi Twitter es la atención al cliente pura y dura, Instagram es el escaparate y Pinterest es la filosofía, no sé si muchos de vosotros usáis Pinterest, en... yo creo que es Muchísimo. mucho para... En la a la y en la otra, muchísimo. Porque al final son reformas. Entonces, la gente lo que quiere ver es un baño muy bonito, una bañera también. exenta, una cocina está súper grande. Entonces a la gente le encanta. Entonces en Pinterest Y lleva mucho también. Claro, claro. en lo que puedes mostrar, son tus productos, pero además también lo que le gusta a la empresa. Eh, puedes tener carpetas o boards o pizarras, como queréis llamarlo, con. Reformas que os ha gustado, que a lo mejor no son vuestras, pero que os gustaría hacer. Un poco la cultura vuestra, de dónde vosotros cogéis ejemplos. Entonces, es un poco, para mí, a golpe de vista, la filosofía que vosotros lleváis. Google Plus. Ya, y cuando lo he dicho, bueno, falta mogollón que ahora vamos a ver. vamos a que no me da la pantalla. Cuando lo he hecho, he dicho, seguro que Ricardo no dice lo de Google Plus, te lo juro. Pero bueno, Google Plus, ¿qué sería? Aquí, ¿qué sería? Estamos en el no, bueno. este, este, se la filosofía, ¿no? Sí, sí. Eh, Google Plus funciona muy bien. ¿eh? Trae mucho tráfico. Lo que pasa es que es saber cómo moverse. Sobre todo en nuestro sector... No, pero lo que pasa es que todavía no está nuestro... nuestro... Sí, ya está, ya está. Está empezando, pero todavía... Ya está. Lo, lo, lo que hemos descubierto, sobre todo de un año para acá, son las comunidades. Hay cierto tipo de comunidades que si logras meterte dentro y sabes cómo interactuar, puedes conseguir muchísimo tráfico, muchísima interacción. Entonces, no debemos de pensar que estas redes son muy bonitas, pero al final el cliente lo que hace cuando va a buscarnos es, quiero comprar un calentador en Valencia. Vale, Puedo estar en Twitter, puedo estar en Facebook, pero eso no me sirve para nada. Sin embargo, Google Plus es Google. Entonces Todo ese tipo de búsquedas, todo ese rank claro. del blog, todo tu perfil, tu alto rank, del alto rank. Pero para eso es un eso. nivel... Mm. Todo, eso, sí, todo eso te va a ayudar a posicionar y que tú salgas antes. Entonces hay, hay que explotarlo. Es una red que hay que tener en cuenta. Hay que darse prisa a casa, la verdad. ¿Sigues? Hay que tener en cuenta. <risa> sí, sí. Me parece muy interesante el tema y las calidades. Y todo lo que hago, luego ya lo contaré. y lo hacen vale Pero una de las cosas que me ha sorprendido es que en los últimos seis meses me he puesto una de forma de calidad en Madrid, sí. lo pones, Y ahora Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Y, y me da cuenta que Google Plus posiciona. Sí, bueno, le voy a poner un ejemplo muy sencillo. En Facebook, si no pagas, tienes 97 seguidores. Sí. Pagas, yo tengo una página que tiene 2.000 y pico. Google Plus, a espantar, espantos. ¿es pagas Facebook. Facebook ¿sí, sí, claro. sí, sí, sí. Si no pagas, si no es paga, no un. No, pero quiero decir que no es que el pobre se exceda. No, no, para no. Pagas no, no, no, no, no, claro. si, un publicidad. Sin embargo, Google Plus son preferidos en el mismo periodo de tiempo. Dale. Es súper diferente, pero súper diferente. Y interacciona, se mueve tu web, se mueve tu blog, y eso todo. es... luego en la comida voy a hablar un poquito de la comunidad Ahora haremos una mesa cada... no de la comunidad privada, sino que ver, ¿qué hago yo con las comunidades privadas como una red social corporativa de, de empresas. Ahora nos cuentas. ¿no? Realmente cada red, todas estas, Google Plus, sí. tiene una estrategia diferente sí. y hay que hacer cosas diferentes, pero bueno, eso daría sí. para otro. Sí. para, sí. para sí. otro. Sí. Para el próximo evento. Pues bien. Vale. <risa> Perfecto, el próximo evento, Vale. Perfecto, ya ves. El próximo en Madrid escuchamos, ¿eh? No, ¿Me no, una mesa no, redonda de construcción. Vale. No, Hola, no, no, no, ¿eh? No, va vale, pero apunto. la La habéis oído todos, <risa> está grabado. <risa> Además, irá a la robótica también. Vale, vale. Pues realmente, yo lo que os, os quería explicar hoy es que si queréis, tenéis que estar en redes sociales pero no tenéis que estar en redes sociales porque todos estemos no tenéis que estar en redes sociales porque quiero fans a toda costa no tenéis que estar en redes sociales porque quiero clientes directos, si tengo mil fans en Facebook voy a tener mil compradores. no tenéis que estar en, en Facebook para crear comunidad y al final, si tú tienes tu comunidad lo que estábamos hablando antes, lo que hablaba Enrique vas a fidelizar al usuario vas a generar engagement, que es una palabra que cada vez odio más pero que al final es, vas a generar un poco empatía y contactos Vas a conseguir más fans y al final sí que vas a crear una imagen de marca positiva que te va a traer las ventas, pero es como el último paso realmente. Al final, nosotros lo que queremos conseguir es un práctico: que cuando un usuario final piense en una reforma en Valencia, esté pensando en mí o en mi empresa. Tienes que estar pensando? El de, las, de los tres nombres, primero claro. cuando piensas en, en reformas, una. tienes que estar. Claro. Claro, al final es lo que buscamos: no buscamos, no por comprar fans, hay páginas que tienen 50.000 fans. No, no sirve para sí, sí, sí. nada. Simplemente mira los me gusta que interactúan. Y los comentarios. Y los comentarios, los comentarios. Sí. Yo prefiero 10 clientes fieles a mi marca que 1000 que no me van a hacer ni claro. caso y Que nunca van a llegar ni a contactar contigo. ni claro, la estrategia que os comentaba, buscar al cliente donde está. claro Mira, eso que me has dicho, sirve muy bien para lo que yo os voy a contar ahora. <risa> es que nos es bien. Eh, sí, sí, sí. <risa> Realmente cuando, si muchos de vosotros no estáis aún en redes y se os voy hacer un mundo de decir, bueno, y me abro Twitter, me abro Facebook, y cómo hablo, y los fans, y Google Plus, y tal. A mí hay una cosa que me gusta mucho que yo llamo el poder del hashtag. Si tenéis una cuenta de Twitter, por ejemplo, tenemos tenéis unos programas maravillosos, como por ejemplo, Renovators, lo habéis visto, Renovators, eh, Lo amas o lo compras, Los gemelos de casa, que uno te lo compra y otro te la reforma o reforma sorpresa, que es, fue un quiero y lo puedo de lo que hacían los americanos, ya que lo hicieron, estaba bien, siempre la versión americana, tele, como era más. Pero lo que vosotros podéis hacer, realmente tenéis a todo vuestro público objetivo en este hashtag, en el hashtag de cada programa. Que además, por ejemplo, Divinity, Explora, todos estos programas temáticos se modifican con hashtag, bueno pues la mayoría de los generalistas también. Si en una franja horaria, por ejemplo, sabéis que de 1 a 3 está el programa este de los gemelos en Divinity, vosotros como profesionales podéis estar tuiteando con el hashtag este al la, a la público objetivo porque es gente que le encantan las reformas y que si algún día eh, se hace una reforma va a coger ideas de estos programas y si vosotros nadie os visto alguno Sí, sí, sí. No, no se ha llamado la atención los precios, porque yo me pongo de una mala leche que no, <risa> no lo podéis imaginar bueno, bueno, y cómo tiras este? tira paredes con una facilidad, como bueno, si pues se lo que en Estados Unidos, con un martillo, un pared abajo, mira, la tubería de no sé qué, y de, claro, habla que España ¿sabes? En el frente de la cocina 6.000 euros, en el medio 200 euros, era es y eso es lo que viene aprovechar, eso es lo que viene aprovechando desde la clínica, la gente se pasa un poco claro. como aquí en España es todo de Toda padre? la información que vosotros tenéis y que el público general no tenemos, si estáis viendo el mismo programa que yo estoy viendo y lo estoy comentando en Twitter porque ahora la, yo no sé ver la tele, sin el móvil en la mano yo tengo que estar tuteando todo lo que, estoy, lo que estoy viendo. Si yo comento, por ejemplo, qué caro, nunca me voy a hacer una reforma. Si ahí está Ricardo con el hashtag diciendo, se pasan en los precios, ah, ya me lo pienso. Y encima me estoy fijando porque él está viendo el mismo programa que yo. Generamos una empatía de, bueno, estamos hablando del, del, del mismo rollo. Y entonces ya te va, a la siguiente vez ya te voy a preguntar, oye, me das tu opinión de, de experto. Entonces... Usando todos los gastos realmente tenéis canalizado, no sé si antes alguno de aquí hay radioaficionados hace años, no sé si tú eres radioaficionado, vosotros radioaficionado. Entonces realmente es tener en una frecuencia a toda la gente que a ti te interesa. Es lo mismo, pero eh, he llevado a las redes sociales. ¡Dios! <risa> <risa> ¿No llevas banfe? Sí. Ah, bueno, vale, todo no, tranquilo. <risa> Se va a poner ¿Por qué hace banfe que a al hospital? Entonces yo os animo a que vosotros, para empezar poco a poco, veáis la parrilla televisiva, todos estos programas y empecéis a clicar. y Veréis que podéis llevar tráfico a la web, obviamente tenéis que tener en Twitter un perfil bien diseñado, con la web en la bio, con todo explicado. Y os va a llevar todo pues un poco el tráfico y que vais a encontrar a muchísima gente de vuestro sector y gente de frente, de decir, clientes potenciales que van a ir llegando poco a poco a compraros y a contratar. Y ya Muchas gracias. <risa> ya. Ya os qué pasa? bien, bien. No, no, un tuit a la la Ya os decía que la que era clara y aquí claro, para. Para, vamos a ver, yo creo que eh, ha estado súper interesante la, la charla que ha Y ahora lo que nos gustaría es que, como, como estaba diciendo desde Fonso, si queréis, ahora nosotros ya hemos hablado todo lo que tenemos que hablar y todo eso. Ahora nos gustaría conocer vuestra opinión, conocer en qué redes están, qué es lo que os está funcionando, si lo estáis usando de manera profesional, si os está trayendo clientes, en fin, que nos contáis un poquito vuestra opinión para que el resto, pues, también pudiera tomar nota. Y si uno le está funcionando bien, los grupos privados de Google, pues, que a lo mejor José Miguel pueda decir, pues, bien, pues, mañana voy a probar y que más o menos nos sirve que poquito a poco entre nosotros, ya que no somos profesionales de las redes, pues vayamos aprendiendo para aplicarlo a nuestra zona profesional, que es la construcción, ¿no? En primer lugar, yo me gustaría saber, y no me llamar a los que sí que tenéis Twitter, evidentemente, tenéis todos Twitter. Me sorprendería si alguno no lo tuviera, ¿no? Luego, eh, Facebook también tendréis todos. Si digo, si digo LinkedIn, seguramente también todos. Pero si digo Google+, ya alguno, alguno fallaría, ¿no? ¿Quién no tiene Google+, que no? Que no tenéis digo No, usándolo, hombre. A la hemos... no es... todos pero es un paso Yo no tengo cuenta en Gmail. No tengo cuenta en Gmail. No No tengo cuenta en todos ¿Quién No tengo cuenta en Gmail. No No cuenta en No No tengo cuenta No No tengo Oye, pero tengo Google Plus. Soy un bicho raro. ¿Cómo lo haces? Ya lo O no, en otro evento. Luego, ¿quién tiene Instagram? Y lo utiliza. Yo un poco. Instagram, para una por ahí. ¿Quién de Foursquare Square ya ha hecho un check-in aquí en la Nubia de la vida? El check-in. ¿Puedes ahí. Por cierto, tenéis el wifi gratis aquí también. La Nubia mola. Aparte de que mola, es que es la, la contraseña. Contra contra contra ¿Qué, contra ¿Qué, ¿Qué más me ayer, por ejemplo? De eso yo? nada, ¿no veis? Hay, hay, un, hay un montón de redes también que a lo mejor no nos pueden servir todas, pero sí que es bueno conocerlas. Yo sé que me he metido en todas y a ver qué puedo sacarle de aquí, la que veo que le puedo sacar. Pues al igual me meto, le intento explotar, pero realmente intento centrarme en dos o tres cosas. ¿no? Sería inviable. Sería, sería inviable. Entonces. Ahora un poquito vosotros, a mí sí que me gustaría que nos contarais qué es lo que más os está resultando. Ildefonso, ya que has abierto tú antes la vera, cuéntanos la aquello de los, la de los grupos. Bueno, vamos, algo aquí también. Bueno, aplauso, Ildefonso. Pues Ildefonso, antes que nada... Le quiero agradecerle por eso porque ha venido de Madrid, ha venido de Madrid al evento, a conocernos y entonces pues oye, me quiero agradecer especialmente. A ver, si al final hay muchas caras que, que me suenan, de, de veros por Twitter, de hablar, con muchos de vosotros, a Murena me ha visitado un montón de veces, hasta le he publicado en mi Facebook de empresa algunas cosas, algunas fotos y tal. Bueno, sí, decía, hay, pero, hay más, hay más, visto, sí, de nuevo, bueno, mi tiempo es muy limitado porque mi vida es muy caótica, estoy en muchos sitios pero bueno, siempre tengo un hueco, estoy con el móvil o estoy con el ordenador, estoy ahí. Eh, a mí lo que me he dado cuenta es decir, lo de Google Plus, eh, bueno, me sorprende mucho, porque eh, el año pasado Juan Melodio uh -huh. entonces, eh, sí. hizo la maratón de Social Media, que lo fui el año pasado, y aprendí ciertas cositas, y que estaba mucho con el boom de Google Plus, el MTT, y dije, ah, pues, no, no, no, adentro, no, no, no. estoy muy de la, sí, con Melodio, vea, sí. que vuelva, que va. Vale. Sí. Total, que me he puesto a publicar y he puesto a decir, bueno, pues reformas de calidad. Ya que es un sector en Madrid que está muy jodido, todo el mundo eh, va a precio y tal, y yo, por una calidad, trabajan, porque todos la porque nos trabajamos eso muchísimo día a día, pues dije, vale, pues reformas de calidad. Entonces, yo cada vez que, que empiezo a publicar, hablo siempre, en, la, en el contexto de, de, de mi párrafo, reformas de calidad en Madrid. Bueno, pues el otro día haciendo la corne aquí en Google, como, todo, como toda la semana, reformas de calidad en Madrid. Pues, pues, ¿tú eres? ¿tú eres? ¿tú eres? seis 6 meses, aproximadamente, Y luego... 6 meses, ojo, 6 ¿eh? meses. No es que esto va de un día para otro. 6 meses. 6 meses. ¿no? Bueno, y luego, otra cosa que nosotros usamos mucho, es decir, es no dando vueltas, porque no sé si os pasa, pero cuando, cuando ya hay... Cuando son muchos en la oficina, hay un hardware de correo, para decirte, 4 tonterías, sí, entre comillas, sí, sí, sí. joder, mucho ruido en el correo. Entonces, les estuvimos dando vueltas al tema de, los, de las redes sociales corporativas, ¿vale? Estuvimos viendo cinco Llame, tal, bueno, ninguno de los cuadros. Hasta que empezamos a trastear con Google, digo las comunidades, comunidades privadas, ¿vale? Y nosotros tenemos el drive vinculado a la comunidad, el, el calendario vinculado a la, a la comunidad, y entonces accedemos, bueno, igual que cuando compartes una carpeta de drive por, sí, eh, sí. por el correo, damos permiso, entonces ahí tenemos, por otro, pues, eso, es todo que lo tanto puedes ser como quieres móvil. todos los llevo en el móvil también, entonces ahí tenemos, pues yo que sé, pues la estrategia en redes sociales, pues ahí la tengo, cuando la analítica de todos los meses de mandar un correo, pues se vende en la comunidad y saben que ahí está todos los meses. Es decir, todos nuestros trabajos que hacemos de aquí a dos, tres años así que somos mucho muy laborioso y que lo encontrar los correos muy fáciles, hacemos un, una comunidad y automáticamente lo, lo tienes ahí? ahí siempre. Cuando sabes que no es nada urgente, no pues sé si es algo urgente, porque un presupuesto de tanto mandas un correo, no lo vas a poner en la comunidad. Pero es de la manera que al final nuestra comunicación interna nos va a resultar la comunidad sí, sí, sí. de Y ahora estoy con el tema de eh, investigar un poquito el tema de las comunidades públicas y todavía no se ve. Sí, sí, sí, sí. El sábado que viene, el sábado que viene, Juan yo hace la segunda edición de la baratón de Supermedia, y lee también, ¿vale? Algo me vos Son 12 horas, como bien, 12 horas sentado ahí con con el ordenador y 3 o 4 baterías de móviles, así que algo sacaremos en eh, eso. Y luego el tema de Facebook como habías dicho, al final te dije, pagar pues segmentarte muy bien, y es, yo veo un evento, entonces cuando veo un evento, siempre, cuando cojo la tarjeta, pues sí, oye, mira, nada, cansado, encantado, a ver, pasado, haber compartido, y siempre, si quieres, estamos en redes sociales, y con mi firma, que me ha costado un montón ponerlo porque tenemos Google Apps, y poner una firma con los logotipos de Gmail puesto nuevo, ¿sabes? Sí, y si tenéis dudas, yo os digo cómo, porque decidió un día para poner la firma, entonces... Normalmente, cuando hablo de tal, siempre pintan al final es del entorno que no bueno. Hombre, si os fijáis lo que, hay, lo que ha conseguido el Foncho es que ahora mismo, muchas de las cosas, uno de los grandes problemas que tenemos es que hay mucho pirata, vamos a llamarlo pirata van a precio, es lo primero que ha dicho, a ah, precio, entonces, él ha conseguido diferenciarse, eh, yo lo que quiero es ofrecer calidad, no es necesario que me rebaje el precio, sino que voy a dar otro producto, su producto es diferente, su producto a otro precio. Eso, venderlo, es muy complicado si no te estás dando una visibilidad y, malo, si por conseguido no, visibilidad, además, si el precio estamos de todo, lo único que no puedes comprar es un precio de 10.000 euros, pues el 10.000 euros más barato, porque algo tiene, o no quiere la gente formada en riesgo laborales, o alguno lo tendrá a sí. la o lo tendrá hasta el real, que hay mucha gente que, sí. que todavía no lo tiene. Tú muestras, este? muestras tu diferenciación para ver si vale sí. la pena pagar esos 1.000 euros. Eso es. Entonces al final no es 10.000 euros de que digas y luego no tiene un de responsable civil y tenía abajo un banco el vecino se lo ha jodido, como claro. comprenderás ahora que haces. No es complicado. Es complicado. Es muy complicado. Pues sí, gracias por contarnos tu, tu experiencia. Yo creo que voy a probar eso de las comunidades, porque no, luego de los ¿Quién más se atreve a contar? No hace falta que subáis, ahora no se imponga porque vas a subir a la primera pero no es necesario que subáis aquí para contar ninguna cosa. Me dejó vergüenza en el camino. La madre de Madrid se no, escapado me... de tapado. Mira, mira, la ha cogido el web. Sí. ¿Algo así? Sí, si queréis tirar la cámara. Además, es que va a ser más o que se, se vea. vea. No, no, es... no se, se, se ve bien. Para que os vean a todos. Bueno, ya que habéis venido. Si, si alguno otro nos quiere contar la, la experiencia de cómo lo estáis utilizando en redes sociales o si vuestra empresa lo utiliza o si vosotros estáis metido en eso, pues oye encantados, no sé si alguno se va a animar, y si no, pues ya que, ya que le he agradecido a Ildefonso que se ha desplazado de Madrid, pues también tengo que agradecer a Diego y a Xavi, Diego y Xavi son, bueno, también a Mudena, pero pasa que Mudena está de equivalencia, eh, han venido directamente desde Barcelona, son compañeros míos del grupo TICAT, que es un programa que hacemos cada dos jueves, y hablamos de construcción, y somos unos aparejadores que nos juntamos a hablar de construcción, y lo que dijimos al final, oye, si tenemos una herramienta que nos puede permitir que todo el mundo vea nuestras charlas que nos estamos pegando, pues, pues, no nos cuesta nada dar el botoncito, seguimos hablando con la misma naturalidad que hablábamos cuando estábamos charlando encerrado, pero ahora lo que hacemos es que todo el mundo puede ver, puede ver lo que lo que comentamos. Entonces, seguir al Grupo Ticat, os agradezco muchísimo, no sabéis cuánto, que hayáis venido al evento, es una paliza, ahora luego os, vais en, os invito a lo que queráis, <risa> Y, y nada más, no sé si alguno más se quiere animar a... Pero no, vale. más, Almudena. Pero ya Bueno, Almudena es arquitecto técnico también, yo la conocí un día en el Colegio ya, ya, ya. de acá, en un curso... Pero es ¿Pues un metalario, ¿no? Y yo todo apurado, porque claro, que me habían reconocido el colegio de aprendizaje de manejadores, y yo, sobre todo eso ¿no? Y claro. a la me ha dicho, tú eres Enrique, el del blog, ¿no? A, a otros le les, les, les denuncian sí. por robar tweets. Sí, de... pero, pero bueno, bueno les... ha <ríe> compañeros, también el de Gats, y es del grupo no Te dejo la palabra. Bueno, yo llevo relativamente poquito tiempo en esto de redes sociales. Yo monté mi página web, que era una página web corporativa, pura y dura, hago, he hecho, cómo contactar y poquito a poco me fui dando cuenta, igual fijándome en el que lo del tema del blog era importante, porque era una manera de tener viva la página web. Todo esto se suma a la situación actual, en la que no hay mucho trabajo como técnicos y la gente, nuestro público, el público, tampoco tiene mucho trabajo, tampoco tiene muchas cosas que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto se junta y hace que las redes sociales sean una herramienta para hacer ese branding Esa marca personal es súper importante. Yo recomiendo a la gente que quiere ir la carrera. Hoy, por ejemplo, me ha llegado un email. ¿Qué hago? ¿Qué estudio? ¿Qué máster estudio? Y olvídate. Y de certificaciones energéticas, olvídate más todavía. Rehabilitación energética, eficiencia energética. A tu marca personal. A tu marca personal. Y qué mejor plataforma que Internet, que las redes sociales, que tu web que tu blog. ¿Qué mejor escaparate. Yo, mi experiencia es positiva, y como enrique, la mayoría de mis encargos me llegan por internet. la mayoría. Si no el 99%, el 95%. Yo lo recomiendo a todo el mundo que... Con estrategia. <risa> Con una estrategia, pocas cosas, lo bien también. Que sí, sí, hombre, también al final pasamos un poco más. Oye, nada, que, que os digo también una cosa, que este y yo empezamos y vamos a lo bruto y nos equivocamos mucho claro, ¿eh? claro, y nos lo, hemos pasado, nos lo hemos pasado genial, eh luego claro, claro, ya la única mejor... que mejor funciona es la de prueba y error, si no sí, sí, claro, o sea, claro. tienes más misterio probar claro. y equivocarte y decir esto no funciona, pues prueba otra cosa, no, no. por la no, y, la, y la, suerte, la suerte que tenemos es que los que somos pequeños entre comillas nos podemos equivocar, claro. Coca-Cola no se puede equivocar, no puede decir una burrada en internet porque se le comen. Nosotros podemos decir mucha no, gente, no, no, no. ¿Eh? O sea que no, es... es, es... La burra, ¿Qué burra lo has dicho? Pues bueno, pues sí, pues eh, pues sí, sí lo he dicho. No, está sí. deja. Y nada no, desde luego lo que sí que tenemos que aprovechar es que todavía somos un, un sector muy pequeñito de redes sociales, somos es un sector que todavía es fácil relativamente eh, tener una cierta visibilidad, porque como no hay mucha gente eh, trabajando en las redes sociales, pues oye, poquito que lo hagas medio bien vas a asomar la cabeza. Entonces, yo creo que es el momento. Dentro de poco, con pues, mucha gente, muchas empresas empezarán a pagar a la gente, a pagar marketing, a pagar y será más complicado meterse. Pero ahora mismo, no es tan difícil posicionarse por reformas de calidad en Madrid. En Madrid, nada menos. Eh, en León, pues claro, en León hay un poquito. Aquí en Valencia, no pues, sé, reformas de vivienda en Valencia, cobras en Valencia. Ahora todavía estamos a tiempo. O sea que hay que, hay que trabajarse lo que dentro de poco va a ser más complicado. una cosa también. Eh, también el público, el eh, cliente viene por tu vecino a ver lo que haces. ¿eh? entonces redes sociales es bueno porque tienen un sí, portafolio de lo que tú estás pidiendo lo que haces. Eh, no hay que tampoco desecharles la entrada del vecino de abajo, el, el cliente, tu abuela que tiene sí, un vecino que tiene forma tampoco. y te, te dice oye, mi sobrino es de arquitecto, y dice, oye, ¿y ese qué, qué hace? ¿Qué eh, claro que? ¿Cuál es su producto? Entonces, es tu página web, el perfil, lo sea, entonces, ya no es tu palabra, es imagen, cosas que pueden ver, <coughs> cosas, comentarios, pues plan, vale, más una imagen que mil palabras. Sí, ahora tenemos el poder de poder mostrar, cosa que hace, quienes empezamos hace 20 años con esto, no podíamos mostrar, hacíamos un fanzine o era el boca a boca, ahora tú coges, haces una reforma o haces un proyecto de una vivienda, y lo puedes colgar en tu web, lo pueden ver y a la gente que le guste que ese poder y ese armántel no la tenía. Ninguno. Muy bien. poco a poco a boca se nos borra Hombre, ¿vale? depende. ¿Sí? <risa> <risa> <risa> <risa> Me voy a mi sitio. Diga, eh, Luis. Bueno, yo a hacer una pregunta. Luis, ¿no? porque... Eh, eh, Luis, tengo... Sentate pues, antes que no te conozco. Bueno, mucho. Yo soy Luis Pastor, soy agente agente comercial de material de construcción, material de construcción, ¿no? <risa> Hoy es día. y sí que estoy entrando en un proyecto 2.0 en vez poco a poco, así infinitamente probando cositas y siempre se me equivoco, pues por lo menos que era aquí que me vea mucha gente, ¿no? Lo vemos poco nosotros, poco. lo vemos nosotros, no te preocupes <risa> te va a mover de ahí poco poco, ¿no? Entonces ahora voy a dar un paso un poquito más, más grande estamos haciendo un proyecto eh, mi mujer y yo que me acompañaré yo vale los dos, entonces ahora escuchadnos a vosotros eh, me llama la atención porque habéis comentado que eh, Facebook, Facebook es más o menos como una, un sustituto, querido entender, querido entender ¿Sí? de una web. Yo ¿no? siempre he dicho que la web antigua era un poco más estática. Para tú modificar o incluir una fotografía, ¿Sí? si no, te, si tú no tienes conocimiento de, de web, tienes que poner con el que te hacía la página web. Y una modificación costaba un dinero. ¿no? La ventaja de Facebook es que el Facebook es que gratis. Subir una foto es gratis. Entonces, eh, mucha gente ha dejado, estoy viendo yo, que ha dejado lo que es la web de lado para usar lo que es el tema de, de, de Facebook. Ahora, eso eh, por un lado, ¿no? Luego se ha comentado el tema del blog, el tema de Facebook, Twitter, las redes sociales, pero siempre hablando de un blog. Y el blog que eh, está contando el Riqueno, que te ha generado... Eh, es que... que te ha generado negocio. En cambio Ricardo estaba comentando que me llamó la atención lo de la página web, lo de la, la online. tienda online, no. mm. entonces digo, las redes sociales es un medio para el fin que es la, la web o las redes sociales es un único fin, o sea, entonces, ¿sí me refiero claro. a lo que es el, mm. el blog, o sea, por lo no me ha quedado claro, si sí. tiene que tener dos cosas, la razón, otro... yo. yo y luego tú, no, o no le tú yo pues luego yo. yo. yo, ¿no? yo <ríe> lo, ¿eh? Yo, la manera en que lo veo, yo por lo menos, como lo, como funciona yo, es que mi contenido es mío y como es mío lo tengo en mi blog. Porque Facebook es de Facebook. Entonces, yo lo que hago es que. blog yo... sí, no, y, el el y, y no, no, no, Es que al final es lo mismo. No, no, no es no no lo no, es mismo porque o sea, una cosa es no, estática y la otra eh, sí. tú vas poniendo contenidos, pero lo que te ayuda el blog es a que te vayan llegando visitas porque tú vas actualizando contenido. Y eso te ayuda en posicionamiento, te ayuda en cosas que tú vas compartiendo. Entonces, yo uso el blog para poner mi contenido y luego uso en las redes sociales para llevar a mi contenido. Porque en realidad, donde yo tengo mayor potencial, donde mayor difusión puedes conseguir, es en Facebook, que es eso, pero esa difusión te va a ayudar a llevarte a donde tú quieres vender. O sea, yo no vendo en redes sociales, yo no voy a decir casi nunca, lo he dicho casi, en Facebook, mira qué bueno soy, mira qué arquitecto técnico, mira qué obras hago, mira. Qué... No, no, yo te voy a decir, vete al blog, que allí, pues ya te lo que te que decir. Pero por redes sociales yo. Pues, no, no, no, pero pero realmente, no realmente todo suma. Porque Entonces, yo, por ejemplo, sí, claro. yo he entrado a tu blog, pero no es, para, no es para el usuario normal, por así decirlo. No, no. Y yo. ¿no? Y yo como exacto, como o sea, Carmen. ¿eh? <risas> <risas> sí, no. No, pero pero eh, todo tu todo el, todo el trabajo que haces en el resto de redes sí que te sirve, porque haces claro, claro, claro, presencia. Al final, si la gente más técnica tiene blog. Y la gente que sí. no tenemos por qué saber eso, te vamos a decir, que te contratamos. igual es que a la, al bloque la labor, no ya casi nadie si no tuvieras un trabajo muy duro bueno en la sociales. Sí, yo, no, yo me refiero no, a que es pues, lo mismo. Luis, Luis, es, Luis, Luis, no es. Luis, es lo mismo. Exacto. O sea, tú, ahora, antiguamente sé que se concebía una página, tú ponías una foto en Internet y se graba, sí, sí. Y, y, y se claro. graba años y años y no lo copías sí. sí. Como funciona la Google, tú no puedes hacer eso, no existe eso. ¿Cómo le dices a Google que existes? Teniendo un blog, que es WordPress, ¿vale? No te voy a decir blogger que es gratuito, porque pasaría lo mismo que Facebook. Si lo tienes, si Google llega un día y dice que me cargo blogger te has quedado sin tu contenido, porque el contenido es de esa. Entonces tú te montas un WordPress, un Google, lo que sea, pero ¿qué haces? ¿Cómo andas para que esa página esté viva? Pues lo que hacemos Enrique, yo, generar muchos artículos. Pero volvemos al principio. ¿Cuál es mi estrategia? Yo cómo quiero que me encuentren, Pues quiero que me encuentre por materiales de construcción en Valencia. ¿no? Líate como un descosido a de las bondades de materiales de construcción en Valencia, pero no todo de golpe. ¿Sabes? Hoy hay algún boss sobre esto, pero yo siempre pensando en mi palabra objetivo, ¿qué quiero que me busque como material de construcción? Invéntatelo, como quieras, que sea entendible, pero que Google sepa que estás hablando de materiales de construcción. ¿Vale? Y eso, ¿cómo se consigue? Generando contenidos. ¿Vale? ¿Cómo te va a ayudar la red social? Pues ahí yo discrepo de los dos. Eh, lo primero que tienes que hacer es hacerte eh, decirle a Google que eres el autor de esos bots, ¿vale? Eso se llama el autorrank. Buscas en Google en Google Autorrun, es lo más importante. Autorruns, ¿vale? Y te vendes a Google mucho antes. Si tú solo compartes en Google Plus ¿sí que si lo compartes en cualquier otro sitio. ¿Por qué? Porque está diciendo el autor de este blog me está compartiendo mi resumen. No te he dicho que te posicione mejor, sino que te vendes antes. Pero claro, ese es un trabajo que es lo que te decía, que te cuesta dos años. Es, es, es muy divertido decir cuando llegues a un gerente de una empresa que dice no yo es que eso tiene que haber algo, yo mañana quiero salir aquí como eh, distribuidor de no sé qué y cuando digo claro no es que es muy bonito claro no pero es muy bonito cuando ya llevas dos años claro también se acostumbran y dicen, no es que tú haces a la y sales aquí el primero, yo tengo una anécdota muy graciosa de, de posicionamiento es siempre ir buscando y leer mucho leer mucho porque ahí influyen un poco de cosas es igual que las imágenes. ¿Vis? Si subes una imagen, no me subas una imagen que ponga punto Tienes que ponerle material de construcción en Valencia eh, para Austria. ¿Por qué? Porque en nuestro sector la suerte que tenemos es que nadie sabe hacer eso. Y entonces las imágenes las posicionamos muy bien si sabemos cómo hacerlo. He dicho suerte, he hecho suerte porque eso genera mucho tráfico, hay muchísima gente en nuestro sector que busca más por imágenes que por texto, pero es lo que te digo, si tú lo que quieres es que te busquen en Valencia como distribuidor de material de construcción, en Facebook no te van a buscar, te van a buscar en Google, en te va a ayudar porque al final, eh, bueno, no, pero es que el SEO el el influye. El posicionamiento y el SEO social. Simplemente con que te, te enseñas en el análisis verás un apartado súper grande solo para el SEO social. ¿eh? Pero si te enseñas en el análisis, al cuál le da más importancia? ¿Eh? ¿Cuál te da más datos? El SEO de Google Plus, por algo será. ¿Eh? Es lo que decía, yo llevo defendiendo Google Plus muchos años y todo el mundo me decía, tú estás loco. Y yo soy, vamos, bueno, es de cajón, coño, soy de Google. ¿eh? Cuando quieras he cargado. No, no. no tiene más. Pues ese trabajo, aparte de muchísimas más cosas, es lo que, que ser, porque luego tendrás que tener en cuenta qué porcentaje de palabras, qué porcentaje de, de palabras clave puedo meter por todos. Si no, para para... Eso ahora <risa> son, son los... tres, tres años, más tres, más tres, pues son nueve años de experiencia y no lo sabemos, ¿eh? porque luego el Google te viene y te dice: No, ahora el pingüino, ahora el, su puta madre, ahora el colibrí. ¿tú no va ¿tú sabes, Tú sabes que yo sí voy a decir ¿Sabes lo que te quiero decir? No, no es tan fácil como para dar una, una explicación rápida, pero lo que es imprescindible para posicionarte es que si no, no te puedes posicionar. No, tú al final lo que quieres, al final lo que buscamos es que no te busquen por... Lo bonito no es que te busquen por materiales de construcción en Valencia, lo bonito es que te busquen por representaciones de pastores. Pero eso es hacer branding, para eso sirven las redes sociales también sabes lo que te quiero decir? Primero lo que tienes que hacer que te busquen... Bueno, entonces, Ahora vamos más a hablar de Amado Salvador. Quien quiera comprar un calentador Vaya en Valencia va a ver el primero Amado Salvador, pero lo bonito es que en Madrid me busquen por Amado Salvador, por comprar calentador en Valencia. Se lo voy haciendo una, un branding de marca, pero eso ya no estamos hablando de tres años. Hablando de mucho. Yo lo he dado a mí, o sea, que es mucho trabajo. Claro, lo que ha costado a él. Y trabajando para posicionar una frase. Luego, a mí tienes esa a por la siguiente, yo vamos a la siguiente, pero primero, mi estrategia era esa frase Claro, y luego, ahora vamos a otro sitio. ¿Es la frase adecuada? Entonces, hay otra cosa que se llama Google Trends. Es decir, esta es la frase adecuada. Es que hay. Claro, porque es que a lo mejor tú dices. Vamos a meternos en el mundo de la cerámica. Eh, azulejo rectificado. ¿vale? Todos los que estamos en el mundo de la construcción sabemos lo, lo que es el azulejo rectificado. Estarán buscando azulejos sin junta. Pero eso te lo dice Google también. Si es lo bueno que tiene. Si Google te lo dice todo. Por eso hay que, antes de, de hacer la estrategia que dice Enrique, no hay que ver lo que os he dicho yo. Leer, leer, leer, porque a lo mejor te la estás cagando. Estás diciendo, dices, ¡qué cómodo soy que me he me...", me, me posicionado, <hdzie Hitler> posicionado en esta palabra clave! Pero resulta que esa palabra clave no la busca nadie. ¿Sabes? Podríamos hablar, estar hablando aquí de esto muchísimo. Sí, mejor que alguien pregunte algo, no basta hablando de esto. Bueno, ve. Sí, lo que ha dicho Clara, en el ecosistema es importante. En el Facebook, la unidad. la combinación de todas las herramientas que tú usas para que te que conocer en las redes. Porque realmente, en eh, redes no es o Facebook o Twitter, no, es el conjunto de dos sistemas. Y antes de empezar, con todo el tema del SEO y demás, es definir qué vas a enfocar en cada parte, en cada zona. O sea, ¿qué parte de tu perfil? Al, o sea, al casi hay que llegar por, por accidente porque ya estás jugando, estás metiendo. y eso, ya, eso, ya llegas a un libro ¿cómo puedo hacer para superar? Ya, ya vas al SEO, pero primero tienes mucha pared. ya has ¿qué parada hay que meter los ¿no? Si no que sabes, ¿qué vas a poner? ¿Qué vas a ¿Qué Eso primero es importante. primero es, ¿qué quieres vender? Y a partir de ahí, ¿qué quieres vender? ¿Qué tengo? Y a partir de ahí ya... ¿Cuál vale, está... no, es mi público objetivo? ¿Dónde me tu trabajo? contenido hagas tu contenido? ¿Dónde hagas eso trabajo? ¿Dónde hagas lo ¿Dónde ¿Es ¿Dónde ¿Dónde me he sabido más porque la gente ya a mí canal. No, no, no, no, no, no, no, acabar, a... no, hay, no, no, no, no, no, y no, a no, esas cosas. De tarde, todo cosas, cosas a no, no, no, no, no, no, no, y no, no, no, no, no, yo no, no, no, no, no, no, no, no, esambleo esambleo tú no sabes que esambleo no puede ser <risa> bueno pues cosas esas, pero... el de ese pero tienen conflictos y se ponen sobre una cosa y otra. también el el el hay que trabajar de comercio, de, comercio, de, comercio de la construcción no de redes sociales también el comercio electrónico es muy diferente también pues ahí sí que hay una guerra muy muy grande. Si sí, no importante. Claro, si te... no tienes. No, no, no. Yo le explicar que porque es buena la caldera variante. Claro. Todo, todo artículo, o sea, todo producto lleva un artículo relacionado. Claro, pero no que sería absoluto suyo. Cuando subías el electrical base y luego tenías tu enlace. Sí, ahora ya le pongo a Google. ¿Qué caldera de condensación necesito? Oye, Google, no a tomar una cervecita que no vaya aquí. Es curioso, porque ahora ya te lo hagas con D. Ahora la pregunta, tú ¿sí? llegas y pones quién es el presidente de Estados Unidos y los demás de Obama. ¿tú? Pero visto? en España todavía no os hace un lío, pero. Sí, ¿Habéis probado las búsquedas de cuántas pesetas son o cuántos euros son tres dólares que te responden hablando? ¿Habéis probado? No lo hablo de hacer preguntas, sí. pero. Sí, la, la, la pregunta te responde, unío, y te que te responde hablando. ¿Te sale una chica con la calculadora? ¿Qué más cosas? más cosas? Más cosas, nada, pues nos tomamos unas cervecitas hasta que, bueno, ahora seguimos teniendo hora de cena, alguna a lo mejor que no estaba apuntado a la cena, os queréis apuntar después de que eso, pues estamos sí. a tiempo, y me imagino que cenaremos Jesús, ayer a... Sí. ¿No? ¿Sí? ¿No? a me... ¿Sí? claro, claro, Recordamos todas las mesas y todo eso, mientras tanto aprovechamos que estamos en, en físico para conocernos entre nosotros. Ah, no, bueno, vale una respecto de o, una pregunta o no sé, un pensamiento. O sea, yo me encuentro en el caso de que eh, yo quizás no voy a cliente final, quizás no sé, una reforma o como materiales, yo prácticamente trabajo para, para ingeniería o colaboro con ingeniería. ¿no? Seguramente ahora muchos están colaborando con muchos despachos grandes, con ingenierías o pequeñas o lo Claro, es un perfil de gente que no suele estar ahí, ¿no? Por eso ahora, ahora estoy un poco aquí, ¿no? Pero, pero me encuentro que, claro, es, es otro mundo ese, ¿no? Porque un servicio lo estás vendiendo, es un servicio profesional, pero lo estás vendiendo a una otra empresa. A otra empresa, ¿no? Y que normalmente esas empresas ¿no? o, o, tienen una red social, pero la gente, la persona a la cual tienes que llegar, el gerente, el jefe del proyecto, no sé quién, no sé cuándo, no tiene idea y piensa que es un tipado. Pero aquí lo puedes encontrar en Linkedin. Claro, okay, claro. claro. claro. No que no, es que que al final la empresa RAD sí. está hecha de personas y tienes que ver cómo llegar a esa es Seguro sí. que con todas las redes es una está. claro, claro. Pero simplemente lo tengo que Porque encuentro que, que, que, que todo este tipo de gente, cuando te ve en otras redes, te mira como raro, ¿no? Y todo, ¿no? Al final, claro. Está ver, al final cliente, de de perfil de gente, ¿no? Es un perfil de Al final claro. tienes que encontrar dónde está tu cliente. Tu cliente en este caso no es un cliente final, sino que es un cliente empresa. Tienes que ver dónde están esas empresas. Tienes que ver dónde encontrar. O sea, si señor a estar en LinkedIn, como directivo, como que sea. Arte, yo trabajo en una empresa y yo soy hombre de ¿Sabes lo que te quiero decir? No, ¿no? Está no, una manera? Manera. no está tu gerente, está en empresa la empresa. Es ¿Y tú, tú, ¿y tú qué sabes si el gerente es el que decide? Ah, Por yo? Claro, lo mismo, tú no convencer al gerente. no No, ¿Tú ¿tú no, caso tú, tú, tú ¿tú no. Busca la red porque seguro que la seguro que está al final, al final, el que está al final nunca sí. te va a venir mal tener una marca que se te vea lo que tú eres de manera que cuando tú vayas a buscar o que te vayan a buscar porque te vayan a fichar una empresa mayor que la que tienes pues lo sí. mejor importa te encuentran porque tu marca estás haciendo ver que tú sabes y es que lo a favor, no ahora, pero no es aplicable este caso no que no, es, es extrapolable te voy a poner el ejemplo cuando nosotros en la empresa empezamos por con las redes sociales con la web, con el Ministerio, todo eso habían dos sectores que nos interesaban mucho decoradores y arquitectos Arquitectos arquitectos que digo no es cierto claro? Vale. empezamos a colaborar con el colegio de decoradores de Valencia, con el colegio de arquitectos empecé con las redes profesionales, de, o sea, con las redes personales de los, de los empleados de la propia empresa, ahí ir captando colegiados, decoradores, tal, tal, tal y al final actúan más que nosotros y no existía si no existe, créalo. No. Es, es buscarlo y al final, al final engancha, al final engancha y engancha. Y te puedo asegurar que hace tres años y, y, ya y está lleno. ¿Qué pasa? Que uno va enganchando a uno, otro va enganchando al otro, al final vas haciendo una comunidad, y además si eres el primero tienes la ventaja de que toda esa gente te conoce a ti. Y cuando vayan a buscar a un ingeniero, te, hostia, yo no tenía, no sé dónde. Yo te puedo garantizar que hace. 5 años, cuando alguien en Valencia pensaba en un azulejo, no sé qué pensaría Ahora piensan en una salvador en redes sociales, ¿eh? de, de la comunidad que tengo, que tengo yo. O okay, que piensan en arquitecto hace 5 años. No sé. Hace 5 años era. Ahora piensan en esto dos años. El tiempo lo estás perdiendo en tonterías de Y al final. Pero hay que buscar cómo vender. No, ya, ya. ya, ya. Y al, y al final el, el otro día es que no recuerdo ahora porque no estoy hablando precisamente de una empresa de ingeniería y yo le estaba diciendo lo mismo y me dijo que no, que esté, si me acuerdo te pasaré el contacto porque hay redes sociales específicas donde él encontró el nicho de mercado para poder vender los servicios de ingeniería no, es que es eso es difícil sabes por lo mismo que dices tú yo... si hay un grupo de las unidades si, no, no, pero... No sé si me sí, sí, sí, si sí, yo, sí, sí claro, es más complicado yo claro, más complicado pero, Tallinn, pero no es no, Ahí no, no, hay, hay que ponerse por parte Hay Claro, me he encontrado no. con muchos que existieran que... LinkedIn, ¿no? Son reacios, muchas cosas. un grupo, si no existe, ¿Cuál es sí, rato, pero... no, no, no lo vi. No. Ah, sí. Eh, verdad, pues que en ¿no? Yo estoy seguro, seguro, estoy seguro. otro que me es que, yo, todos mis trabajos, ha sido cosas, todas Todo Siento que es muy importante. Sí. Y, y lo que de alguna manera estoy intentando hacer ahora, con sí. las redes sociales, había Globalizado, ¿no? Ahora mm -hmm. estoy intentando localizar también. Porque me había. me había ido... No, demasiado bien. ¿eh? Resulta que. mira, he venido a Valencia, pero resulta que en Barcelona. mira, nos hemos esto, ya ¿no? está. Pero ahora necesito eso, localizar un poco más. Está muy bien. Actúa global, sí. o sea, piensa en global y actúa en local. Sí, sí, sí. Pero ahora me da un punto. Pues ya claro. sabemos que el próximo Prince and Twitch es en Barcelona, entonces, qué te localices? <risa> bueno pues nada, lo que si no, si nadie quiere comentar ninguna otra cosa más, es que estoy viendo ahí unas propietas estupendas, por favor Os vale. ha llegado todo y estamos aquí babeando ya, yo creo que yo solamente voy añadir una cosa, existe una red social de Estados Unidos que tal vez hay que empezar a echarle un ojo Vale es, No no vamos a ver, también ya cada vez se están sumando más, más españoles aquí mira. Yeah. Es esta, HOU, ¿vale? ¿Cómo? ¿Con Z? ¿Vale? Sí, con ZZ. Eso es. Aquí, en, en, yo, por ejemplo, yo he, he creado una de, de mi empresa, ¿vale? estoy probando, subiendo productos. Yo os aconsejo que le deis una vuelta también las siglas y todo el mundo ya lo ¿Es para, para qué público es? ¿Profesional o.? ¿O ¿Te, te vienes a a profesionales y existe además una de, de arquitectura y diseñadores. Otro de constructores y reformistas. Y luego, además, esto tiene una revista muy buena en Estados Unidos, que tiene una revista que hablan de cosas. de reformas que tiene un El mejor reformista, el mejor que se tiene maleta, y aquí eso no existe. Entonces, y esta red social, por ejemplo, si te vienes aquí, pones a ver, como no mal, que ya te digo que yo estoy, subió un proyecto simplemente, pues, eso hace bajo H, Z. Eso es. A ver, eso me lo coge. ¿No se que es Sí. Entonces, aquí es el perfil que te digo que he creado de la empresa, luego lo enseñé por ahí si no. ¿Vale? Entonces, aquí he visto una descripción de mi empresa, lo que hago y es un primer criterio: el, el primer proyecto es una escalera, que lo pidió un cliente, pero no tiene ¿vale? Aquí están me todos los planos, ¿vale? De cómo está la escalera y luego a continuación salim, salim, la escalera. ¿Vale? ¿Qué es sí. el primer proyecto? ¿Te les he subido? Me, me registré, me llamaron a la oficina, oye, por favor. es lo mismo siguiente? Sí, eso aquí se porque... Ahora se han ido de vía voz porque son cercanas y tal Pero quiero, en, igual que en el presupuesto eh, Aparecen con 50.000 condiciones generales no. Estamos peleando para incluirlo no. Es decir, ahora mismo no subo nada de una casa ¿vale? sí, bueno. Hasta que no cojo y se lo digo Oye, te importa necesito, que lo incluya Esta por sí. es un arquitecto, ¿vale? es un estudio de arquitectura Y que dices yo que dijésemos somos bien lleno mi familia, entonces a él habría... De lujo, porque no tenía eh, eh, nada en redes sociales, automáticamente no solo he publicado, sino pues uno maquetado, y el autonomía le ha empezado a dar de difusión. Entonces, cuando yo a mi casa, yo fui el eh, que hizo todo esto, y luego claro. esta empresa se va a poner Entonces Entonces, yo la red social esta, no lo digo, pongáis, pero sí que vamos a Que van apareciendo, que van más apareciendo cosas. Además, Me has líder. Para probar. Esto no ha simplemente nada Para probar. Pues nada. <risa> Ahora sí, ¿no? Claro. Es que ya estoy que me muero. No sé. <risa> bueno, muchas gracias a todos por habernos aguantado. Ah, esperamos, ah, esperamos que os haya gustado. No y. y esperamos a la próxima. Vale, ahora ya.